Guadalajara Media se traslada a Anquela del Ducado para celebrar la fiesta de la vaquilla. Eh, mascaritas, mascarones, la vaquilla, todos juntos a bailar, cantar y tomar buen vino. Sí, este es un evento cultural, es intentar recuperar tradiciones antiguas y que no se pierdan. Y como esta hay otras actuaciones encaminadas a, a que todo lo que es cultura tradicional no se pierda. Esto, como te digo, es una fiesta, también hemos recuperado un antiguo paseo, que es el camino del Portillejo, para que se siga andando por las sendas tradicionales, hemos recuperado o mejorado la fiesta de la matanza, ahora ya no se mata el cerdo, pero el seguir juntándose, elaborar las morcillas, los chorizos, para que nuestros hijos y nietos sepan un poco qué se ha hecho aquí siempre. Cuando hacíamos la vaquilla a los jóvenes aquí, para correr detrás de las mozas, y lo más peligroso es que las asociábamos de mierda a los cuernos. ¿Para quién? Para ensuciar a las mozas los vestidos. Tú fíjate qué, qué golfos. Y, y luego, pues con la vaquilla corríamos todo el pueblo, pedíamos y lo que nos daban hacíamos una cena. Realmente viene de la tradición de la vaquilla, que era una tradición, bueno, y es, ¿no? Que un mozo del pueblo con unas amugas y unos cuernos y cencerros, recorría el, el pueblo por las, por las casas y por las calles, pues corriendo a la gente y luego en las casas paraba y normalmente la gente le daba pues, avituallamiento para que luego los mozos hicieran la merienda de, de la fiesta, ¿no? es una fiesta de carnaval y nosotros lo que hemos un poco recuperado o añadido a la vaquilla es el tema de las mascaritas ...que son las mujeres y los mascarones... ...que somos los que vamos disfrazados de hombres... ...y pues para verle también un poquito más de colorido". -"Normalmente eh, con antelación... ...bueno, solemos repetir bastante la indumentaria... ...porque es una indumentaria bastante tradicional... Y, ...y como puedes ver, pues no tiene por qué ser de un género... ...para vestirte del otro". Así que también está ahí la gracia, vamos ocultos, así que nadie, aunque nos conocemos todos en el pueblo, nadie sabe quién es quién, al no ser que hables, como estoy haciendo yo ahora mismo.